Buenas tardes, bienvenidos a Enlace de Noticias Fin de Semana. Gracias por acompañarnos en el desarrollo informativo de los hechos más importantes de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. Es momento de conocer los titulares. Una persona muere por ataque de sicarios en el barrio Las Malvinas Altas. La víctima había llegado al lugar movilizado por un transportador informal. Momentos de alegría vivió una familia de Puerto Wilches y sus vecinos cuando fue dejado en libertad el ciudadano Daniel Sánchez Tamayo, a quien por un homónimo se le detuvo por circular roja de la Interpol. Pescadores de la Ciénaga de San Silvestre afiliados a Azopesán anuncian bloqueo indefinido a la vía Llanito si autoridades no prestan atención a sus reclamos. Institución Educativa John F. Kennedy obtuvo premios internacionales en Bayamón, Puerto Rico. Fue legalizado un nuevo sector del distrito de Barranca Bermeja. Se trata del barrio Yuma, cuyos habitantes muestran su complacencia por ese logro aplazado por años. A su hábitat natural fueron devueltos por la Corporación Autónoma de Santander Cas, ejemplares en ciénaga de paredes en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. En los deportes, siguen los preparativos para lo que será la Copa Internacional de Fútbol de Salón a realizarse en Barranca Bermeja del 8 al 12 de este mes. Y al cierre... Víctor Rey Reyes nos complace con un regalo de la magia de su digitación en el acordeón con clásicos de la música vallenata, con el patrocinio de productos Las Delicias. Delicias, líder en limpieza, enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con la información, alegría generalizada fue la vivida en el vecino municipio de Puerto Wilches en Santander cuando se demostró la inocencia de Daniel Sánchez Tamayo quien aparecía con circular Roja de la Interpol. Daniel Sánchez Tamayo, ciudadano de Puerto Wilches, terminó una semana dramática cuando recuperó su libertad tras ser detenido porque su nombre figuraba con circular Roja en la Interpol. <risa> Su hijo Gerson Sánchez movió cielo y terra para demostrar la inocencia de su padre y que este caso se trataba de un homónimo. Sánchez Tamayo fue detenido justo cuando transportaba frutos de palma que, en últimas, habían sido adoptados en Puerto Velches por quien lo contrató para movilizar el mismo las cosas, de eso. yo pensaba que ya era la muerte mía, pero es si de estaba muerto, estaba en el ir Sábado, <risas> sábado tuve una noche muy, muy tremenda, muy tremenda, Eso para mí fue algo, algo que hace, yo no, no sabía ni qué hacer, ni pensar, ni nada. Y, y la gente decía, no, me vayas, tras los cotejos de identidad, Sánchez Tamayo apareció con un pedido de extradición y de inmediato fue llevado a la estación de policía de Puerto Wilches y privado de la libertad. <tose> Tras la intervención de la Defensoría del Pueblo y de su abogado, el ciudadano recobró la libertad y así su familia superó este difícil paso en sus vidas. Estos son los momentos vividos por Daniel Sánchez y su familia al recobrar su libertad y al quedar demostrada su inocencia. El propio, vea. Muere joven a manos de sicarios en hechos registrados en el barrio malvinas Altas. Este hecho se dio en la madrugada de este domingo, luego de que la víctima llegara al lugar en transporte informal. Fue en la calle 34, número 5216 del barrio malvinas Altas, en el nororiente de la ciudad, a las 4.46 de la mañana, cuando desconocidos acabaron con la vida de John Brisman Canchila Rodríguez y quienes dispararon contra su humanidad en repetidas ocasiones. Según los primeros relatos, la víctima había sido transportada hasta el sitio de su muerte por un mototaxista quien habría recogido a Canchila Rodríguez en terrazas del puerto. Al llegar fueron abordados por dos sujetos quienes acaban con la vida de quien se supo presenta antecedentes penales. Las anotaciones de Canchila Rodríguez tienen que ver con los delitos de concierto para delinquir y tráfico y porte de estupefacientes, como también hurto y fuga de presos. En Chrome encontrarán experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar su sonrisa a quien den su cita. Visiten www.crom.com.co Pescadores de la Ciénaga San Silvestre amenazan con bloqueo indefinido en la represa si no son escuchados sus reclamos. Pescadores afiliados a Sopesán han anunciado que no tomar las autoridades medidas contra situaciones que los afectan este lunes, bloquearían de forma indefinida el paso por el sitio de la represa en la vía al corregimiento El Llanito. Bueno, acá en nombre de los compañeros pescadores artesanales, esta es la red, la red es la que nos une, la red es la fuerza que tenemos las comunidades para hacer este pronunciamiento. Acá nosotros, pues los medios de comunicación somos nosotros mismos con nuestros celulares, los hechos que motivan esa decisión, según los pescadores, tienen que ver con las amenazas en contra de la Presidenta de la Asociación Ing. Yuli Velásquez. velázquez también denuncia que fueron víctimas del robo de una embarcación en la que adelantaban labores diarias, embarcación a la que los ladrones no tuvieron la destreza para su manejo y terminaron estrellando y acabando con ella. Hacer este cierre porque es que nos sentimos demasiadamente perjudicados. Mire el problema que tuvimos esta mañana con una canoa que prácticamente luchamos prácticamente con nuestra vida para conseguirla. Y esa canoa esta mañana se la robaron de allá de nuestro puerto y la canoa la cogió porque la represa está demasiado crecida y la cogió el chorro y los que se la llevaron no fueron ganas de controlarla y la estrellaron fue contra los, contra los muros. Y la canoa quedó como prácticamente cuando uno estripa un huevo. Estas son imágenes de la protesta del sábado en la que se hizo el anuncio del bloqueo a la represa este lunes de no actuar tanto la policía como el gobierno distrital. En otras noticias, sigue el proceso de legalización de barrios en la ciudad. Esta vez el turno fue para el barrio Yuma. Tenemos las reacciones por este hecho. El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Manrique, junto al secretario de Planeación, Jaime Peña Robles, han adelantado en distintos sectores de la ciudad jornadas de legalización de barrios. En esta oportunidad, el turno fue para el barrio Yuma. Después de un trabajo arduo, desde Ángel hasta la última familia que ha estado aquí en el barrio, Podemos decir que se ha cumplido esa meta. Más de 6 mil familias, más de 6 mil familias hoy ya tienen listo un trabajo para dejar de pagar ese cilindro a 80 mil pesos, a 90 mil pesos para pagarlo a 14 mil, pero con seguridad, con tranquilidad. Que después de 14 años la legalización de este barrio sea una realidad. Eso significa progreso, eso significa dignificar a estas comunidades y a estas familias maravillosas que hoy recibieron con agrado la presencia de todo el gobierno distrital en demostración de que lo que se vienen son inversiones, lo que se vienen son acciones de gobierno en bienestar y que repercutan en bienestar de esta familia barranqueñas. Estamos muy contentos. Los vecinos del nuevo barrio legalizado mostraron su complacencia por este oro que venía aplazado por años. Que hoy inicia, digamos... El desarrollo del barrio, hoy nos legalizan con el favor de Dios, quedamos legalizados urbanísticamente y hoy inician las oportunidades para la comunidad del barrio Yuma y todos los que legalizaron. Ya estamos entre los barrios que son legalizados con, muchas, con muchos beneficios para que nos tengan en cuenta y contentos porque eso es un pro, una prosperidad para el barrio. La legalización de barrios en la ciudad de Barranca Bermeja se da por la entrada en vigencia de la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial P.O.T. Una mujer denuncia que fue chocada por un motociclista que huyó del lugar y que según ella, esa persona se hallaba en estado de alicoramiento. Una ciudadana denuncia que fue atropellada por un desconocido en la calle 49 con carrera 16. Y yo estaba en pleno semáforo así en rojo con mis dos niñas pequeñas y el tipo me chocó por detrás duro y entonces eh, huyó. Vino ahí y no sé qué, no pasó nada, no sé qué y, y yo me sentí intimidada porque venían otros dos tipos con él en motos y entonces me sentí intimidada y, y los que me dio parte <risa> con mis hijas estaban muy asustados pero el tipo sí si me dañó toda la carrocería debajo del carro. La víctima asegura que quien la atropelló huyó del lugar, pero que tiene la identificación de la placa de la motocicleta. Esto fue en la 49 con 16, antes de llegar al parque infantil, en todo el semáforo ahí, entre la prendería y, y, la, y Onda, por toda la 49 con 16. Y yo huí porque yo, yo, yo, yo me fui porque me, me asusté mucho, porque era gente como mala, y que me sentí intimidada y, y entonces me gritaban palabras feas, pero cuando llegué a casa me di cuenta que les, lo que se veía ahí en el piso tirado era parte de la carrocería debajo del carro, porque guardaba, yo ya tengo los datos del señor y todo, a ver que, para que la persona se acerque a, a responderme por el daño. La ofendida, luego de formular la denuncia, espera ahora que la autoridad competente actúe.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 Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región. Si usted quiere ampliar estas y otras informaciones, las puede encontrar en www.enlacetelevisión.com. Hacemos una primera pausa, ya volvemos con más noticias.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 1671, teléfono 602-6959. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS liberó especies en ciénaga de paredes en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Regional de Mares de la Corporación Autónoma de Santander CAS realizó la liberación masiva de especies de fauna silvestre en la Ciénaga de Paredes. Esta ciénaga está ubicada en el municipio de Sabana de Torres, en el departamento de Santander. Hoy celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente desde la Ciénaga de Paredes, en Sabana de Torres. En convenio con Cabildo Verde, le entregamos a la naturaleza una vez más especies rehabilitadas, en convenio con la Corporación, diferentes especies de fauna silvestre como aves, chavarríes, lechuzas, perquitos bronceados, piguas que regresaron a la naturaleza. Los ejemplares se encontraban en un proceso de rehabilitación por parte de la CAS en la Reserva Natural Cabildo Verde. Este proceso de cuidado tuvo una duración promedio de cuatro meses y ahora fueron liberados en su hábitat natural para que vivan en libertad. Dos galardones obtuvo la delegación de jóvenes estudiantes de la institución educativa John F. Kennedy en Bayamón, Puerto Rico. El evento de jóvenes científicos tuvo como sede la ciudad de Bayamón, Puerto Rico, del 2 al 4 de junio de 2022. En la tarde del pasado sábado se llevó a cabo la clausura de la Feria Internacional de este certamen. Los resultados de la participación de la institución técnica John Fitzgerald Kennedy de Barranca Bermeja fueron los mejores. Primer lugar en la categoría medio ambiente con el proyecto de elaboración de empaques biodegradables con residuos como cáscara de huevo, corona de piña y escamas de pescado que benefician al ambiente. La categoría quedó en su orden así, primer lugar Colombia, segundo lugar Chile, tercer lugar Puerto Rico. Además, el primer lugar por haber obtenido el puntaje más alto de todos los trabajos que participaron en las diferentes categorías de la feria. Es de resaltar que es la novena participación a nivel internacional de la institución educativa John F. Kennedy, representando al distrito y representando a Colombia. La participación cultural estuvo a cargo de Nando Blanquicet y Chucho Saavedra. Las directivas del plantel agradecieron a la Secretaría de Educación Distrital, al Consejo Directivo y demás entidades que hicieron posible la participación en este importante certamen. Desde este fin de semana despacha como nuevo gerente de DUA, M. Larnache, el funcionario se estrenó entregando subsidios de vivienda. Desde este fin de semana despacha como nuevo gerente de la empresa de desarrollo urbano de Barranca Bermeja de Duba el exconcejal y exdiputado de Santander Emel Arnache Bustamante. Primero darle gracias a Dios por tan importante designación, agradecer al alcalde municipal eh, por esa designación que nos hacen el día de hoy. Y bueno, vamos a continuar trabajando en esa realización de sueños eh, para Barranca Bermeja. El nuevo gerente de Eduba se estrenó con la entrega de subsidios de vivienda a población vulnerable del distrito y desde allí habló para la ciudad sobre lo que será su desempeño en ese cargo. Vamos a trabajar de la mano con el grupo de planeación, pero principalmente con nuestro equipo en Eduba para poder seguir brindándole esos sueños a todos los barranqueños. Eh, me enorgullece es entregar este tipo de subsidios a personas trabajadoras de Barranca Bermeja que luchan día a día por poder eh, hacer de su, de, de su vida más digna a través de una vivienda. Arnache Bustamante sucede en esa posición al ingeniero Edwin García de destacado desempeño. Hacemos a las 12 y 20 minutos del mediodía una nueva pausa, ya volvemos con más información.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 Barra en nuevamente será la capital deportiva del Oriente Colombiano. Los mejores clubes de Australia, Argentina, Brasil, Venezuela y Colombia harán vibrar con gambetas y filigranas el Coliseo Luis F. Castellanos. Del 8 al 12 de junio, con pitos, cánticos y buena vibra, apoyaremos a nuestro equipo Barra en FSC en la Copa Centenario Internacional de Clubes de Fútbol de Salona. No te lo puedes perder.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 Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. En Beauty Woman, heran nails, peinados para niñas, cepillados, planchados, queratinas, pestañas, tejas, depilación en cera, manicure y pedicure para toda ocasión.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 Todo se encuentra dispuesto para que ruede el balón en el coliseo cubierto Luis F. Castellanos en el marco de la Copa Internacional de Fútbol de Salón. Así lo da a conocer Orlando Russo, gerente de las actividades del Centenario. En Barrancarmeja se presta la otra semana a partir del próximo miércoles a vivir un nuevo evento internacional. Se abre un capítulo de nuevo, dorado donde nos afianzamos como la capital deportiva del Oriente Colombiano con la realización de la Copa Centenario Internacional de Clubes de Fútbol de Salón, con la presencia de eh, ocho equipos de cinco países, está de Australia, Argentina, Brasil, Venezuela y, por supuesto, Colombia, incluyendo Barranca Bermeja FSC, que va, va a oficiar de anfitrión en este campeonato. Enlace en noticias tuvo la visita a la redacción del gerente centenario de Barranca Bermeja, Orlando Russo, quien se refirió a una de las actividades deportivas del mes de junio a realizarse en el marco de los 100 años de Barranca Bermeja. Se trata de la Copa Internacional de Fútbol de Salón. Tuvimos la fortuna de, de recibir este viernes a, los dos, a las dos delegaciones de Australia, 26 personas que, que quisieron venirse antes para aclimatarse. Se tuvo inclusive también la oportunidad de hacerle, de hacerle una atención en la Chiva, en City Chiva por Barranca Bermeja, eh, estuvieron en, en una cancha polideportiva que para ellos es algo novedoso y es, hace parte de, de su programación antes de comenzar el campeonato. También tuvieron la fortuna de visitar ya el Coliseo Luis F. Castellano, del cual mereció los mejores elogios de, de los australianos. Se sintieron muy contentos y muy bonitos de lo que van a ser parte de esta organización. Este evento deportivo tendrá como escenario el Coliseo Cubierto Luis Efe Castellano. Se irá del 8 al 12 de junio y del mismo se espera una competencia de muy alto nivel. Estamos hablando de la presencia de cinco países que en su palmarés Ah, o de esos cuatro, de esos cinco países en su palmarés eh, hay títulos mundiales, entonces el actual campeón mundial de fútbol de salón es Argentina el subcampeón del fútbol de salón a nivel de selección es Brasil obviamente está Colombia que viene de ser campeón tres veces en tres ediciones anteriores en la categoría mayores o sea que vamos a ver un excelente nivel muy probablemente los australianos que están en proceso de formación eh, y creo que son muy importantes para el continente oceánico eh, van a ser eh, eh, no tan protagonistas como quisiéramos pero y el resto de equipos van a hacerlo y eso pues nos llena de mucha satisfacción y mucha expectativa porque le tenemos asegurado ya el show a la gente la gente va a poder llegar al coliseo y ver un excelente microfútbol. Delegaciones como la de Australia se encuentran en Barranca Bermeja y se espera en las próximas horas el arribo de otros seleccionados de fútbol de salón del mundo Continuamos con la información de cierre, el acordeonero barranqueño Víctor Rey Reyes nos regala su magistral digitación en la presente nota el artista vallenato Víctor Rey Reyes Natural de Barranca Bermeja Comparte con la audiencia de Enlace Noticias de fin de semana La digitación perfecta de su acordeón En las notas de Colacho Mendoza con su canción Cadenas También de Colacho Mendoza, la canción Los Gavilanes. Y esta es otra melodía con la digitación magistral de Víctor Rey Reyes. Pero además el gran Víctor Reyes nos regala esta combinación entre Juancho Roy, Emilianito Zuleta e Israel Romero. Rey Reyes, orgullo de Barranca Bermeja. Con esta información nos despedimos de la presente emisión de Enlace Noticias. Gracias por acompañarnos en lo que usted quiere ver. Feliz tarde.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 Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora, ahora en Enlace Televisión, Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo, teléfono 622-8095. Distribuidora de alimentos requiere asesor comercial tienda a tienda, mínimo un año de experiencia con moto y documentos al día, interesados en enviar la hoja de vida al WhatsApp 316-627-4660, disponibilidad inmediata gato color blanco con manchas cafés y grises de ojos azules en inmediaciones del barrio colombia informes al 304 97 15 57 301 50 54 068 se ofrece gratificación